Yo sobre todo esta primera, esta primera mesa, la, la, la, he, la hemos pensado con Julián, ¿no? estas dos mesas diferentes, pero esta primera, sobre todo ha habido un, un, una visión que me gustaría mucho que, que la pudiéramos desarrollar, que es eh, el marchante, el galerista, mucho más que simplemente un vendedor de obras. ¿no? Es decir, cómo Can Baylor eh, ilumina esta idea del editor, del marchante, del productor, del escritor, ¿no? es algo, es mucho más que simplemente un, un, un vendedor de obras. ¿no? Y creo que es algo a reivindicar, creo que es algo a que todos pues, hablemos de nosotros y que, y que tengamos esta, estas ganas de transmitir otras muchas inquietudes que forman parte de nuestro trabajo y que muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces la galería es pues, o pura especulación, o un lugar donde, bueno, donde no pasa relativamente nada que aporte al mundo del arte, ¿no? Y, y creo que, bueno, que eso no es así, creo que estamos de acuerdo, pero me gustaría, me gustaría que lo habláramos en diferentes, en diferentes casos, ¿no? Y, bueno, dentro de todas estas otras maneras de, de ver el galerismo de eh, nuestro trabajo, pues eh, cuento con cuatro personas que creo que nos pueden también aportar unas visiones muy diferentes. Pues en, 2000, en 2011 abrí la, la galería en Valencia, tenía 28 años. Y, y pues surgió la oportunidad eh, y, y decidimos montar pues, un una, una estudio de diseño a pie de calle y con un espacio para la galería. Lo que pasa es que, bueno, todos los que sois galeristas sabéis que esto te va comiendo, te va comiendo hasta que es lo único que hay en tu vida. Y eso es lo que ocurrió, que, que la galería se acabó convirtiendo en algo mucho más grande que el estudio y a mí me di cuenta que era lo que, lo que de verdad me gustaba. Entonces, en 2011, cuando, cuando abrimos, por ejemplo, eh, la Asociación de Galerías de la Comunidad Valenciana no era nada. Y, y bueno, por una serie de amigos eh, que, que ya conocía, pues a Mira Bernabeu o, o, o a Reyes de Setespaidar, pues decidimos como involucrarnos y meternos más en, en la asociación. Y fue a raíz de eso que, que, bueno, pues entré, me metí directamente vicepresidente junto con Olga, que estaba, Olga Adelantado, que estaba de, de presidenta, y creamos en 2013 Abierto Valencia, que es como el, el Gallery Weekend de aquí, y ahora hace 10 años... Que, que se hace. A raíz un poco de, de, del tipo de, de, de artistas que llevo y el tipo de, de, de temáticas que, que tratamos, que bueno, hay muchas cosas vinculadas pues, con el colectivo LGTBIQ+, con el feminismo, la modernidad, etc. Pues salió lo del tema de las Houses de Boggin, que empezó como una broma llamarlo House of Chapat y al final pues, preguntamos a nuestros artistas y les pareció genial. Y de ahí salió el nombre.